Hey. Soy un melancólico que aspira a no pegarla Voy como un alcohólico abrazado a su guitarra Es un sueño lúcido que ahora es pesadilla Ves, este camino va partiendo mis rodillas tengo más condiciones de las que demuestro a diario. Vendo mis ilusiones por romper mil escenarios. Busco no develarme por pensar que pasaría así. Luco un poco hambriento por vivir de todo un día ahí. Ya me noquearon, ya me caí. Me levanté y resurgí. Ya me me encontré y devolví. Ya conviví con pérdida tan fuerte como un desencuentro. A veces entro en mi cabeza y recuerdo que no recuerdo. acuerdo. Pa ser feliz en los momentos que vivo así. Voy arrancando mi propia cicatriz. Por eso con el tiempo mi letra se contradice. Llamando el y me desespera. Mismo problema, mirada afuera. Se me cayó un anillo No los busco ni los míos, ni los tuyos Y cuando el cielo se hace pasillo Mejor tirarse al mar para sanar tu orgullo Aprendí pero con H Con una map de encontrar mi foco Y reparar mi bache. Mentales que son mortales Pero ahora lo disfrazo con casualidades Ey, Veo gente muerta Muerta de vergüenza por decir lo que ellos piensan Ey, Mejor ser uno mismo que vivir distinto a medias Soy empresario de mí mismo Perdí muchas más veces pero siendo el mismo Siendo adversario y contrincante tras un parlante Aprendí a verme gigante Eso y dejemos de fingir El show ahora va a seguir Solo hay que darle tiempo Eso y dejemos de fingir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 Es un día húmedo de la ciudad de Buenos Aires. Y hace frío. No te puedo decir más que eso, no tengo más información.